Desde que presentamos Studio Live 16.4.2 y Studio Live 24.4.2, nos hemos estado haciendo la pregunta inevitable: ¿dónde está el modelo de 32 canales? Podríamos haber pegado 8 canales más a nuestra 24.4.2, pero quisimos aprovechar las ventajas de la nueva tecnología con nuestra increíble y poderosa CPU Active Integration, que lleva a la nueva Studio Live 32.4.2 ahí a un nivel de performance completamente nuevo. Pero comencemos por lo básico. La 32.4.2AI tiene 32 canales físicos. En lugar de forzarte a conmutar bancos de 16 canales, tú tienes 32 faders de canal, mutes y solos, y 32 canales de medición. En pocas palabras, la 32.4.2AI te brinda un flujo de trabajo más rápido sin trucos. Active Integration le da la 32.4.2AI conectividad inalámbrica sin una computadora dedicada, y a puerto USB 2 y un adaptador Wi-Fi la han incluido conexión internet por cable con tarjeta Dante opcional y más del doble de poder de procesamiento que cualquier otra consola digital compacta, que da la 32.4.2 ahí el más obeso de los Fat Channels visto hasta ahora, con dos sets de 54 filtros pasa altos 60 compuertas, 60 compresores, 60 ecualizadores de 4 bandas completamente paramétricos y 60 limitadores, con comparación a B instantánea más 16 ecualizadores gráficos. Cuatro procesadores separados de 32 bits aprovechan el poder del DSP Active Integration con Reverse más ricas y efectos de delay. Agregamos seis grupos de muteos de forma que puedas silenciar varios canales simultáneamente con un solo botón. Botones Quick almacenarán y rellaman seis escenas diferentes sin la necesidad de agregarlas a la librería y nombrarlas. Además, obtienes docenas de toques de productividad como los presets Fat Channel que pueden ser explorados por categoría y una página de información de canal sincronizada de dos vías. 32 preamplificadores x clase A te proporcionan calidez, detalle y headroom. La interfaz Firewire 800 te da un poder de grabación de 48 entradas, 32 salidas o mover datos con una velocidad sin precedentes a través de una tarjeta Thunderbolt opcional. El poder de la 32.4.2i es multiplicado por la más completa suite de software de la industria que te permite grabar lo que sea en formato multipista con un solo clic de mouse con nuestro nuevo programa de grabación avanzada en vivo Capture 2.0. Y editar y producir con nuestro Do, Studio One Artist, el cual posee integrada una cuenta Nimbit gratuita para que puedas vender y distribuir tu música. Control hasta 14 mezclas de monitoreo mono o 7 estéreo con QMix AI para iPhones y iPod Touch. Y control el show completo desde tu iPad con SL Remote AI. O desde tu laptop con Virtual Studio Live AI. Por supuesto, BSLAI posee las herramientas Smart Rational Acoustics incluyendo un espectógrafo para la identificación de feedback, un RTA, un asistente Output Check y, para utilizar con nuestro nuevo micrófono de medición PRM1, un asistente System Delay y un asistente Room Analysis. Con 32 canales reales, poder de procesamiento Active Integration de SP, conectividad por cables o inalámbrica, nuevas características y la calidad sonora que ha hecho a Studio Live tan exitosa, la nueva Studio Live 32.4.2 AI representa hoy a la mejor consola de mezclas digital de 32 canales del mercado.